Y bueno, quería empezar por aquí con este juego de rallies. Y bueno, pues creo que es el primero que suba al canal. Nunca he subido un juego de coches de otro canal, de rallies ni de nada. Y bueno, pues quiero que sea el primero. Y bueno, pues espero que me acompañéis en esta historia y en esta aventura y bueno, en esta serie no hace, no hace yo empecé con el juego de World Rally Championship, vale, con el WRC, empecé en, en la Decision 2, yo no me acuerdo de, por el primero y bueno, me acuerdo entonces de aquellos gráficos que, que, que, que, que eran bastante buenos entonces, se consiguió un yo que bueno, me bastante bueno yo siempre jugaba con un Skoda, vale, o un Skoda Octavia me parece y bueno era genial no me acuerdo que me pasé yo a Subaru y bueno me acuerdo además que aparte de eso los efectos estaban muy bien construidos pues hacían las colisiones y bueno pues me encantaba la forma de bueno pues cómo estaba construido ahora claro ahora pasa el tiempo estamos en el VWC8 y todo eso pues ha muchísimo las piezas se desprenden cosas que antes solo pues, bueno, había abolladuras en los coches y está muy bien conseguido, entonces este es el primer juego del de mundo de Rally que quiero empezar y bueno pues en esta serie vas a vivir todo el mundial, ¿vale? Desde lo más bajo hasta lo más alto desde la categoría, más baja hasta la más alta. Entonces, vamos a empezar con el mundo carrera, ¿vale? Este es un juego que, bueno, que a lo largo del tiempo pues, ha incluido bastantes cosas de contenido, no va jugar la carrera, pero iba a jugar en volante vale, os digo, pero no tengo mucho tiempo, entonces prefiero hacerme la carrera y ver todo, y ya otro otra vez subir a youtube la temporada que es sin hacer la gestión, porque ahora, ahora a a todo, y ahí así la de en volante, pero no que es el que vas a hacer principal partida rápida si quieres hacerte un rally de lo que quieras la zona de pruebas que conduce que es donde yo entreno con el volante a lo mejor eh, consiguiendo pues bueno que vaya al coche lo mejor posible con el volante entrenamiento puedes hacer ejercicios en un circuito cerrado o abierto online que es en línea los WRC Sports que yo nunca lo he jugado no sé cómo va, pues son insignias de varios países que puedes ir haciendo la pantalla partida que es para jugar con gente y ya está así que bueno, pues vamos a iniciar pues lo que es la carrera claro, de lo que es el, el mundo de rally vamos a empezar vamos a empezar con mi apodo vamos a empezar más gaming, por mientras solo gaming sin más Gaming, eso es. Y a poner, pues mis iniciales, M S. Bueno, nuestra nacionalidad, confirmamos. Vale, chicos, esto es la dificultad. La dificultad nos va a decir siempre. Mmm, por lo que nos cueste a la hora de desenvolvernos, a, a la hora de hacer tiempos, pues eh, lo que es la dificultad nos va, digamos, a afectar mucho en los tiempos. Luego están los efectos de daño, que también son, como digamos, lo que el daño visual que hace es que se vea más o menos, está en intermedio, yo creo que está muy bien. Y bueno, luego están los daños permanentes, que esto no lo toco, lo dejo no porque esto ya es para tener más experiencia. Luego está dificultad media y luego está pues fácil. Yo lo voy a dejar en media mejor a ver qué tal. Lo voy a dejar así y bueno pues vamos a continuar la, la selección de dificultad y está. Y bueno chicos estas son nuestro punto de inicio y mmm, las categorías está junior, WRC que empiezas desde cero. Y luego wrc2 que es hacer una prueba e ir directamente al alto nivel Pero nosotros vamos a empezar desde cero desde la prueba junior vale entonces vas a estar con un coche que es este el wrc el for perdón rc2 y lo que vamos a hacer pues es mmm, vamos a hacer lo que es ahora toda la gestión y Vas a tirarnos por lo menos con un rally con este coche. Entonces vas a ver qué tal nos va, qué tal manejamos, qué tal todo. Y ya veréis qué tal Entonces vamos allá. Y vamos a Junior RC. Confirmamos. Vale, y nos cogemos pues mismamente... Fiesta, me da igual el equipo. Pues mismamente... Este. Roll por ejemplo, el equipo, y le damos, le damos que sí al tutorial. Tenemos un tutorial que nos va a hablar durante toda la gestión, así que nosotros no tenemos que explicar nada. Y bueno, pues nos va a explicar toda la gestión, todo lo que es el calendario, cómo tenemos que eh, gestionar las pruebas, todo. Así que vas a darle así y vas a, a dejar que nos hable. A, a dejar que nos comente todo vamos allá Al taller. Aquí es donde llevas a cabo los preparativos de carrera, gestionas a tu equipo y organizas tu calendario de eventos. Algunas áreas son inaccesibles por el momento. Se irán desbloqueando a medida que progreses. Como los pilotos profesionales deben entrenar de forma regular, el equipo ha desarrollado diferentes eventos para ti. Ve a tu calendario a echar un ojo. Vale, chicos, pues ya está, dice, bienvenido a tu, a tu nueva escudería. Una nueva temporada está a punto de empezar. Suerte en la carrera por el título. Vale, pues aquí nos da la bienvenida. <coughs> y vamos a entrar en el tema gestión. Vamos allá. Y en el tema calendario, que es donde nos mandan. Usa el calendario para seleccionar los diferentes eventos en los que quieras participar. Te ayudarán a prepararte para los rallies oficiales del campeonato. Para empezar, selecciona la semana actual. Vale, pues seleccionamos el entrenamiento. Chico. Ahora selecciona el evento para esta semana. Repite este paso para la siguiente semana. Has programado eventos para las próximas dos semanas. Ahora puedes volver al taller. Ahora puedes comenzar el evento planificado. Este es un evento de entrenamiento en el que cada circuito vuelve al punto de partida. Puedes dar todas las vueltas que quieras para conseguir la mejor medalla posible. Vale, pero vamos allá. A ver chicos, esto es un circuito cerrado, ¿vale? Y como veis, la charla que nos ha dicho, pues el tutorial, pues bueno, tenemos que dar una vuelta y tenemos tres medallas. Tenemos oro, plata y bronce que conseguir la mejor medalla, que en este caso es la Oro, en un circuito cerrado y batir la mejor marca. De eso va zona de pruebas, esto son solo pruebas como entrenamiento, eh, como entrenamiento para el país que nos vamos a enfrentar, que es Suecia, y bueno, pues vamos allá, vamos a seguir la mejor eh, marca, vamos allá. Tenías dos eventos planificados, ya puedes comenzar el segundo. justo 22 minutos con 190 segundos ahora sí vale subimos ahí al nivel 2 y logramos otro otro otras dos demoras perfecto Participando en eventos has conseguido puntos de habilidad. Dirígete al área de I+D para usarlos. Vale, os digo, chicos, el I+D va a ser es como un centro, vale, como de mejoras que vas a poder poner al coche o mejoras y también complementos y bueno, pues eh, vamos a entrar y bueno, lo primero que vamos a tener que desbloquear es el tiempo, que es el ...que es súper importante... ...va a ser clave para las etapas que hagamos... ...y bueno pues nos va a marcar... ...lo que digamos pues... ...el tiempo que hace en cada etapa... ...el neumático que tenemos que coger... ...y todo para que no... ...para que nos desgastemos lo menos posible... ...entonces pues bueno... ...tenemos mejoras, tenemos complementos... ...y tenemos pues bueno pues... ...mejoras de rendimiento... ...vamos a verlo y nos va a hablar, vamos allá... ...esto es el área de investigación y desarrollo... I más D se divide en varias ramas que se desbloquean a medida que progresas por tu trayectoria profesional. Las ramas de rendimiento y fiabilidad no están disponibles ahora mismo. Las desbloquearás cuando asciendas a la categoría superior del campeonato. Cada vez que subes de nivel, ganas un punto de I más D para invertir. Tienes un punto de I más D para gastar. Usa uno para desbloquear el Meteorólogo, que te será muy útil a lo largo de toda tu trayectoria profesional. El Meteorólogo te ayuda a planificar la mejor estrategia para la carrera, proporcionándote un pronóstico del tiempo. Puedes desbloquear otras profesiones según progresas. Ahora vuelve al taller. A continuación, dirígete a la zona de gestión de equipo. Vale, pues esto chicos, un poco lo que es el I más D es una zona de investigación y desarrollo, como ha dicho. Y bueno, pues vas a tener, vas a poder ganar muchos puntos y mejorar, pues bueno, desde mejoras de rendimiento a lo mejor de motor. También, por otra parte, desbloquear la meteorología por completo. Eh, Desarrollar el motor al máximo, eh, mejoras de rendimiento, en, bueno en todo, ya lo iréis viendo y vas a salir la zona de gestión de equipo. Aquí puedes gestionar a los miembros del equipo. Estos se dividen en seis profesiones diferentes. En cada tarjeta puedes ver su nombre, sus habilidades y su rareza. Cada tipo de profesión cuenta con sus habilidades específicas. Estas habilidades influyen en diferentes partes del juego y su nivel varía de acuerdo a la rareza de cada miembro. También cuentan con un indicador de forma que desciende de evento en evento. Para mejorar la forma física de un miembro del equipo, puedes ponerlo en la reserva o realizar un evento de descanso. Debes pagar a todos los miembros activos de tu equipo después de cada rally. Usa la interfaz de reclutamiento para reclutar a un miembro del equipo. Pero ojo, los candidatos para reclutar no están disponibles indefinidamente. Por último, los miembros de tu equipo comparten nivel de moral que afecta a sus habilidades. Ahora, asigna un meteorólogo a tu equipo activo. Vale, chicos. Pues aquí está... Aquí estamos en la, en la gestión del equipo y bueno, lo que tenemos que hacer es eso, pues añadir un meteorólogo y bueno, pues allá le damos aquí al sol y las nubes y bueno, pues ahora elegimos uno con mejor preparación. Mejor preparación quiere decir que está mejor preparado, ¿vale? Pues eso, para... Para desarrollar pues bueno el tiempo que va a hacer cada jornada entonces yo prefiero meter un, un meteorólogo que tenga una preparación de un 40% un 34% porque va a ser más exacto va a cansarse menos y nos va a decir el tiempo que va a hacer pues exacto entonces vas a meter a nicolás forbes que tiene un 40% de preparación y y va a ser que mejor nos ayude para estos, para estos casos. Vale, le metemos. Y ahora pues bueno, tenemos ingeniero. Que son los ingenieros son los que nos van a ver el coche. Y nos va a decir cómo está. Y qué cosas le hacen falta. Entonces vamos a meter a Matilda Raymond. Que tiene un 34% de optimización. Ahí los engranajes. No son los engranajes. de un agente es pues quien gestione pues todo lo que va a pasar del coche todo lo que nos pasa de los rallies y todo entonces vas a meter una gente que va a ser Micaela campos con un 40% de cal no sé qué significa no preparación también voy a decir aunque cálculo perdón cálculo quiere decir pues un 40% de cálculo pues mejor y luego un mecánico vas a meter a Anisha Clark, que es eh, con un 31 de repuntación, que es coreana, porque no me sale el nombre, y bueno, pues ya tendríamos nuestro miembro del equipo, con un agente, un ingeniero, un mecánico y un meteorólogo. Perfecto. Ahora vamos al calendario y a darnos cuenta. Hay un nuevo evento disponible. Un evento de condiciones extremas. Ahora puedes comenzar el evento planificado. Empezamos. Este es un evento de condiciones extremas. Vas al volante de un coche seriamente dañado en condiciones meteorológicas difíciles. Debes conducir lo más rápido posible en el tiempo establecido. Vale, chico, pues esto es lo que me iba a hacer en radio de Turquía, pues es... Estas, vale, digamos, estas eh, situaciones extremas, que lo que nos va a hacer eh, muchos mucho radio, ¿vale? cuando tengamos este tipo de lluvia o... Eh, yo creo pues, eh, no que en un asfalto extremadamente mejor, lo que nos va a hacer es prepararnos a esas situaciones mejor. Es decir, esta prueba de condiciones extremas nos va a ayudar a esos rallies que nos costen tanto, que sean muy pesados, pues adaptarnos mejor. Entonces, pues esto nos va a ayudar de mucho. Como vez que me tenemos un panel rojo, un me panel frito, pues invito a que estén de a izquierda ahí 4, corta, horquilla derecha ya abierta. E si si izquierda 5, sigue a izquierda 4, 30. 30. Horquilla izquierda, horquilla derecha. E izquierda 3, corta, derecha 4, corta. A horquilla izquierda, 40 Derecha 3, se cierra e izquierda 3, corta, a horquilla derecha e izquierda a fondo, a derecha 4, corta, sin corte, en cruce A izquierda a fondo, bache, se cierra a derecha 3 sobre cima. Vale, está perfecto, chicos, hemos llegado 100%, la Acabas de recibir un correo electrónico. Ve al menú correspondiente para leerlo. Vale, veis, os voy a decir, chicos, veis... Veis como a vuestra... ¿Cómo lo digo? Como a vuestra... Veis como, una... ¿Veis como unos cuadraditos, que sale una llave inglesa... es ¿Un... una persona... Solo los que se ven, vale, luego hay una nube y una nube con sol y unos engranajes esto es vale el desgaste vale de nuestro equipo entonces muchas veces vale necesitamos hacer eventos de descanso como nos han dicho para pues, poder <coughs> rellenar y, para, que poder, que, para que puedan descansar y claro, rellenarse esos cuadros porque si no va a ganar el dinero. entonces vamos a la opción de correo a la pestaña usa tu bandeja de entrada para leer y contestar los correos electrónicos ...algunos mensajes de correo electrónico tienes que contestarlos. Ahora que ya estás familiarizado con el sistema de correos electrónicos... ...vuelve al taller. Vale, chicos, lo que nos va a decir ahora aquí, pues es... ...aquí nos va a llegar todo tipo de correos, ¿vale? Comunicación, el mecánico, agente, fisioterapeuta... ...miembros del equipo y constructores. Aquí nos llegarán notificaciones de todo tipo y bueno... ...aquí en todo nos va a llegar la notificación de cuando hagamos carrera de rally en un país es decir previamente vale antes de hacerlo entonces ya nos meten la información del rally de suecia que es el que vas a tener el primer rally y nos dice lo siguiente dice este evento está considerado uno de los más rápidos se desarrolla integralmente en la nieve mucho ojo al competir especialmente a la hora de afrontar curvas en, la, en las carreteras en, la, en carreteras heladas blanqueadas por muros de nieve aquí nos está diciendo que suecia es un que suecia es eh, pues mmm, una carretera helada que ahí lo tenéis y bueno lo que son por pues lo que son las paredes de al lado de la carretera están bueno suecia de hecho es una etapa helada 100% helada ya lo veréis y bueno pues los lados de la carretera están todos llenos de nieve, helados, y bueno, pues es muy importante conseguir, eh, sí, bueno, poner o conseguir el, el neumático adecuado porque nos va a ayudar mucho, entonces, pues es vital va a ayudar y nos va a decir siempre... ...lo que vamos a necesitar este correo, siempre. Echemos ahora un vistazo a tus objetivos. Entonces vas a ver los objetivos... ...y vas a ver los temas diferentes. Hay diferentes tipos de objetivos... ...de temporada y a corto plazo... ...ambos ayudan a mejorar tu relación con tu constructor... ...tu objetivo para la temporada figura a la izquierda... ...el objetivo se establecerá más adelante... ...cuando alcances la categoría WRC... Tu objetivo a corto plazo está en el medio. Complétalo con éxito para impresionar a tu constructor. A la derecha, tienes la reputación de tu constructor. Representa lo buena que es la relación que mantienes con él mismo. Cuanta peor reputación tenga tu constructor, mayor riesgo correrás de que el equipo prescinda de ti. Vale chicos, pues aquí en objetivos es muy sencillo. Nuestro objetivo es ganar 15 mil dólares en cuatro semanas y luego un objetivo eh, como más distante a medio plazo pues es no son neumáticos duros, ¿vale? Ahí ya sabéis que hay una cantidad de, de neumáticos enormes y bueno, pues... Los, de ellos, pues decir, uno de ellos son los duros. Entonces, durante dos rallies, vale, durante dos países, no podemos meter neumáticos duros. Si no, si no, fallamos el objetivo. Y bueno, luego está la reputación del constructor, que como veis, bueno, pues en cuanto esté baja, pues ya sabéis lo que ha dicho aquí, falla. Fallamos con el constructor, así que eso es el manual. Vale. Y mientras que esté verde, pues es genial. Está todo igual, okay, ¿vale? Entonces, pues nada, pues vamos a seguir. <coughs> y espero que os guste mi, bueno, mi explicación y todo. Ya sabéis que podéis dejarme un like, chicos, y comentar. Y ayudarme con la serie y avanzar, ¿vale? Ahora que sabes todo lo básico, es hora de participar en tu primer rally. Este evento es un rally, una de las etapas del campeonato en el que participa tu equipo. Vale, chicos, pues nada, pues vamos a hacer la primera carrera del Rally de Suecia. Empezamos y le damos. Bienvenido al parque de reparaciones. Aquí puedes prepararte antes de afrontar una etapa especial. Algunas opciones se irán desbloqueando según progreses en el campeonato. En la parte inferior de la pantalla, tu meteorólogo te proporciona una previsión del tiempo para el día del rally en curso con una indicación de precisión. Aquí es donde puedes configurar tu coche a tu gusto, pero no en tu actual categoría de campeonato. Tienes que ascender al campeonato WRG2 para poder configurar enteramente tu coche. Vale, chicos, pues como veis aquí está el centro de gestión, todo lo que vas a gestionar antes de empezar, las etapas, desde regulajes del coche, reparaciones, todo lo que vas a hacer aquí y bueno, pues, tenemos cuatro etapas, vale, el lo que es el país se divide en cuatro etapas y bueno pues es el primer día y vamos a hacer pues una etapa y donde está la última etapa que es la más exigente que se llama Power States que nos va, va a ser la última y va a ser la más difícil de cada país de Power States entonces va a ser la que nos diga pues si a lo mejor por ejemplo pues tiene el de la segunda carrera al normal de tiempo pues si hacemos bien la pobre stage es como un, es como una etapa donde puedes, jugar, donde puedes recuperar tiempo entonces si la hacemos bien o mal depende siempre nos va a decir en, en qué posición bueno, nos va a decir la posición que quedamos la general entonces es muy importante ganar bien la Power stage si fuéramos mal entonces eh, cada país del rally pues se va a dividir esto en cuatro etapas pero cuando hacemos rally si vamos de categoría la WRC que es la más grande esto se alargará vale las lo que son cuatro etapas pues serán más largas entonces hará el rally en sí largo y será pues muchas más etapas así que bueno yo ya no me entretenga no me entretengo más vas a jugar la primera etapa espero que os guste vamos allá luego tenemos aquí la selección de neumáticos aquí en este esta sección que aquí están todos los objetivos que ya los hemos visto las estadísticas los constructores ah, bueno, pues, la jornada el rally todo así que vamos a empezar vamos allá vamos hallar con empezamos con vargas en ¿eh? Fondo, izquierda, derecha, 6 e Izquierda, 4, abierta, 30 e Izquierda, 4, acima, a derecha, 5 4, 100. Freno para recto a derecha, 200 sobre base. Freno para derecha 3, a izquierda, a fondo. Derecha 5, se cierra, sigue, a izquierda 3. a fondo, bien sigue al medio sobre gran salto, 300 izquierda 4, media se cierra a derecha a fondo y cima a derecha, izquierda 4 a freno para derecha 1, 50 Izquierda 4, 50. Derecha 4, media. A izquierda 4, 100. Izquierda 3, media se cierra. Y derecha a fondo, acima a izquierda a fondo, 100. 6, se cierra, 3, larga 150 Cuidado, freno fuerte para recto a derecha en cruce, 100 Izquierda 5, corta, se estrecha a derecha 6, se cierra, 4, corta 100 sobre cima Derecha a fondo, 100 Izquierda a fondo se cierra, 5 sobre cima. E izquierda 4. Y derecha 5, a derecha 4 corta. Y cuesta a derecha 4 sigue. A izquierda a fondo larga, 10. Derecha 5 se cierra, sobre cima. Derecha 5 corta a izquierda 3 corta abierta y derecha 5 corta sobre cima a izquierda 4 se cierra 3 80 y derecha 6 a izquierda 6 se cierra 3 tras cruce 100 e izquierda 6 sobre cima a derecha 5 50 E izquierda 6, freno para recta, derecha, gran corte, 150. <risa> izquierda 4, corta, derecha 4. E izquierda a fondo, 100. Derecha 6, a izquierda 5, se cierra sobre cima. A derecha 4, se cierra 3. Y derecha 4, corta. Y derecha 3, corta. A izquierda 4, abierta. 80. Izquierda 6, se cierra. Sigue a derecha 4, 30. Cima, izquierda, a fondo. 200. Izquierda 6 y derecha 5, 150 sobre baches. Derecha 4 abierta. E izquierda 5 y cima, 150. Izquierda a fondo, acima, 30 para meta. cuartos y bueno ya habéis visto que hemos hecho una verde otra roja eso es que bueno más o menos de los tiempos muchas veces y bueno ya pues iremos subiendo no pasa nada esto es la clasificación lo que es la etapa y bueno como eso es la primera etapa vamos a seguir cuartos pues Es decir, la, la posición no baja, pero tenemos que ir ello, ¿vale? Y ya pues iremos mejorando, lo que nos sirve esta categoría pues, es formarnos, es decir, estamos. Hemos empezado el juego y no tenemos experiencia, ¿vale? Entonces es normal que quedemos cuartos, no pasa nada y lleguemos un punto. Vale, vamos a continuar. Seguimos cuartos, hemos hecho cuatro minutos, y cuatro minutos. 30 y ahí de más para subir para terceros pero vamos bien. y bueno pues lo voy a dejar por aquí chicos espero que os haya gustado yo soy más gaming